Sexta carta Roma, 23 de diciembre de 1903 Estimado señor Capus, No ha de quedar sin mi saludo ahora que llegan las navidades y que en medio de tantas fiestas debe pesarle su soledad más aún que de costumbre. Pero si siente que esta soledad es grande, alégrese, pues así ha de preguntárselo a sí mismo. ¿Qué sería una soledad que no tuviera su grandeza? Solo hay una soledad. Es grande y difícil de soportar. Y casi a todos nos llegan horas en que de buen grado la cederíamos a trueque de cualquier convivencia, por muy trivial y mezquina que fuere. Hasta por la mera ilusión de una ínfima coincidencia con cualquier otro ser, con el primero que se presente, aunque resulte, tal vez, el menos digno. Mas acaso sean estas, precisamente, las horas en que la soledad crece, pues su desarrollo es doloroso como el crecimiento de los niños, y triste como el comienzo de la primavera. Ello, sin embargo, no debe desconcertarle, pues lo único que, por cierto, hace falta es esto, soledad, grande, íntima soledad. Adentrarse en sí mismo y, durante horas y horas, no encontrar a nadie. Esto es lo que importa saber conseguir. Estar solos como estuvimos solos cuando niños, mientras en derredor nuestro iban los mayores de un lado para otro, enredados en cosas que parecían importantes y grandes solo porque ellos se mostraban atareados y porque nosotros nada entendíamos de sus quehaceres. Ahora bien, si un día se acaba por descubrir cuán pobres son sus ocupaciones, y se echa de ver que sus profesiones están yertas y faltas ya de todo nexo con la vida, ¿por qué no seguir entonces mirando todo eso con los ojos de la infancia, como si fuese algo extraño? ¿Por qué no mirarlo todo desde la profundidad de nuestro propio mundo, desde las extensas regiones de nuestra propia soledad, que es también trabajo y dignidad y oficio? ¿Por qué empeñarse en querer cambiar el sabio no entender del niño, por un espíritu constantemente en guardia y lleno de desprecio frente a los demás, ya que no comprender es estar solo, mientras defenderse y despreciar, equivale a tomar parte en aquello de lo cual uno quiere precisamente desligarse por tales medios. Piense, muy estimado señor, en el mundo que lleva en sí mismo, y dé a este pensar el nombre que guste. Así sea recuerdo de la propia infancia, o anhelo del propio porvenir. Sobre todo, permanezca siempre atento a cuanto se alce en su alma, y póngalo por encima de todo lo que perciba en torno suyo. Siempre ha de merecer todo su amor cuanto acontezca en lo más íntimo de su ser. En ello debe usted laborar de algún modo, y no perder demasiado tiempo ni demasiado ánimo en esclarecer su posición frente a sus semejantes. ¿Hay acaso quien pueda asegurarle que usted tiene siquiera posición alguna? Ya sé, su carrera es para usted dura y llena de cosas que se hallan en contradicción con su modo de ser. Yo preveía su queja y sabía que no dejaría de llegar. Ahora que ha llegado, no sé cómo aquietarla. Solo puedo aconsejarle que considere si todas las profesiones no son también así llenas de exigencias y de hostilidad para cada individuo y, en cierto modo, saturadas del odio de cuantos se han conformado, mudos y huraños en su sordo rencor, con el cumplimiento de un deber insulso y gris, falto de toda ilusión. La posición en que ha de vivir ahora no se halla más grabada de convencionalismos, prejuicios y errores que cualquier otro Estado. Si bien hay algunos que hacen alarde de mayor libertad, no existe de veras ninguno que por dentro sea desahogado y amplio, y tenga relación con las grandes cosas en que consiste la verdadera vida. Únicamente el hombre solitario está sometido, cual una cosa, a las leyes profundas de la naturaleza. Y cuando uno sale al encuentro de la naciente mañana, o con su mirada penetra en la noche preñada de aconteceres, sintiendo cuanto ahí acaece, entonces despréndese de él cual de un muerto, toda condición, aunque él se halle en medio del más puro vivir. Lo que usted, muy estimado señor Capus, ha de sentir ahora como militar, lo habría sentido de modo parecido en cualquier otra carrera. Y aun cuando, fuera de todo cargo y empleo, hubiese procurado mantener con la sociedad tan solo una tenue forma de contacto que dejase a salvo su independencia, no por eso le habría sido ahorrado el sentirse cohibido. En todas partes ocurre lo mismo, pero esto no ha de ser motivo para sentir angustia ni tristeza. Si no hay nada de común entre usted y los hombres, procure vivir cerca de las cosas. Ellas no le abandonarán. Aún hay noches y vientos que van por entre los árboles y por encima de muchas tierras. Aún, en cosas y animales, está todo lleno de acaeceres que usted puede compartir. Y también los niños siguen siendo todavía como usted fue de niño, tan tristes y tan felices. En cuanto usted piense en su propia infancia, volverá a vivir entre ellos, entre los niños solitarios, y entonces las personas mayores ya no significarán nada, ni tendrá valor alguno toda su dignidad. Si le angustia y le tortura el pensar en la infancia, en la sencillez y quietud que con ella van enlazadas, porque usted ya no sabe creer en Dios, que está presente en todo ello. Pregúntese entonces a sí mismo, querido amigo, si es que de veras ha perdido a Dios. No será más cierto que nunca lo ha poseído aún, pues, ¿cuándo habría podido ser? ¿Cree usted que un niño pueda tenerle a él, a quien sólo con gran esfuerzo logran llevar los que ya son hombres, y cuyo peso doblega a los ancianos? ¿Cree usted que si alguien lo poseyera de verdad, ¿podría jamás perderle como se pierde una piedrecita? No le parece más bien, como a mí, que quien lo poseyese ya solo podría ser perdido por él. Ahora bien, si usted reconoce que él nunca se halló en su infancia y que antes tampoco fue, si llega a sospechar que Cristo fue deslumbrado por su inmenso anhelo y Mahoma engañado por su gran orgullo, si con espanto siente que tampoco ahora está presente en este mismo instante en que de él estamos hablando, ¿con qué derecho pretende entonces echarlo de menos, a él que nunca fue, como a un ser que hubiese pasado y desaparecido? ¿Y qué le autoriza a buscarlo, como si se hubiera perdido? ¿Por qué no piensa más bien que él es aquel que aún ha de venir, el que desde hace una eternidad está por llegar, el venidero, fruto supremo de un árbol cuyas hojas somos nosotros? qué le impide proyectar su nacimiento hacia los tiempos por venir y qué le priva de vivir su propia vida, como se vive un día doloroso y bello en la larga historia de una magna preñez. No ve cómo todo cuanto acontece es siempre un comienzo. Y no podría ser esto el principio de él, ya que todo comenzar es en sí tan bello. Si él es el más perfecto, ¿No ha de precederle forzosamente algo menos grande para que él pueda elegir su propio ser de entre la plenitud y la abundancia? ¿No debe él ser el último para poder abarcarlo todo en sí mismo? ¿Qué sentido tendría nuestra existencia si aquel a quien anhelamos hubiera sido ya? Así como las abejas liban y juntan la miel, también nosotros extraemos de todo lo más dulce para edificarlo a él. Podemos iniciarlo también con lo ínfimo, con lo que menos presencia tenga, siempre que suceda por amor, con el trabajo y luego con el reposo, con un silencio, con una pequeña y solitaria alegría. Con todo cuanto realicemos solos, sin partícipes ni seguidores, iniciamos a aquel que no alcanzaremos a conocer, como tampoco nuestros antepasados pudieron conocernos a nosotros. Sin embargo, esos que hace tanto tiempo pasaron están aún dentro de nosotros, como depósito, herencia y fundamento, como carga que pesa sobre nuestro destino, como sangre que bulle y como ademán que se alza desde las profundidades del tiempo. ¿Hay algo que logre arrebatarle la esperanza de llegar algún día a estar del mismo modo en él que es, el más lejano, el Supremo? Celebre, estimado señor Capus, las Navidades con el piadoso sentimiento de que él, para poder empezar, necesite tal vez de esta misma angustia que usted abriga frente a la vida. Precisamente estos días de transición son quizás la época en que todo en usted labora para moldearse a él, como también antes, cuando niño, trabajó ya, anhelante, en darle forma. Tenga paciencia y serenidad. Y piense que lo menos que podemos hacer es no ponerle nosotros más trabas a su desarrollo que la tierra a la primavera, cuando ésta quiere llegar. Quede contento y confiado. Su Rainer María Rilke